hola familia estamos de regreso me perdí la apertura de chicago porque estaba editando el video de los tesoros y te no mando a mi explorador a, a chicago entonces voy a ver si puedo mandarlo todo el mundo está por acá ya están vendiendo propiedades y me perdí todo y ya se vendió todo están los avioncitos <risa> ni modos ¿Qué se le puede hacer nos la perdimos a ver si encuentro uno de acuérdense siempre manden traten de mandar su explorador donde cobren menos supe que su creo que todos cobran 40 40 40 40 y, y vendí propiedades y no y no vi bien cuando era la apertura pensé que todavía tenía yo media hora vamos a mandarlo ya a ver qué sale Lo mandamos a ver si alcanzó algo no cfc cuando... hoy Esta, esta, esta, compra, compra. La están comprando. está la compro. La compro, la compro, la compro. si sí, la quiero comprar. Ah, Dos, tres. Y alcancé. Alcancé, alcancé. Oh. Bueno, por lo menos compré una. Ah, acá hay más. Vamos a comprar. Nada más estoy comprando lo loco no hay bicicletas esas cuatro cuando hay una apertura lo que quieren hacer es seguir moviendo su explorador como ya tengo propiedad aquí lo puedo mandar aquí y acuérdense no me van a cobrar cents ya sabieron más Voy a comprar tres en la misma calle. Cuando sean nuevos, compren tres. Tres en la misma calle. Para que hagan su colección del rey de la calle. Entonces vamos a hacer esto para que entiendan uh, cómo tienen que hacerle. Lo único malo de esto que se atora. Que se tarda. Ahorita les explico lo de las propiedades. Sé que no he hecho el video todavía. Eso. Vamos a ver. Esperemos que sean todas. <coughs> me falta una más. Okay. Y esta me la va a ganar. Me la va a ganar ese director. No están, no están tan caras. Ah, palmeras. Y creo que hasta ahí voy a comprar, creo. Vamos a ver. Okay. ¿Por qué necesitamos tres en la misma calle? Porque cuando vamos a las colecciones estamos en Chicago tiene San Francisco Chicago Chicago ah, ah es que está en la forma panela dicen como la vainilla ahorita no hay colecciones digamos que esas fueron las colecciones cuando compren la primera propiedad agarran esa colección que es el jugador nuevo normalmente en cada en cada ciudad a la colección Rey de la Calle, entonces les piden tres propiedades en la misma calle. Entonces, por ejemplo, si voy a mi colección aquí, ah, no me deja. Esas tres propiedades las tengo en la misma calle, entonces me están dando un bonus por tenerlas en la colección. Y una vez que ya tengan esta colección, la siguiente, tal vez, tal vez va a haber una colección de tener tres propiedades en Chicago. Entonces, cuando empiecen y compren propiedades FSA, compren tres en la misma calle y van a poder agarrar la colección de tres propiedades en una ciudad. Entonces, aquí va a decir a Chicago el rey de la calle Entonces y después la del nuevo jugador. Una vez que uh, empiezan primero con la propiedad de nuevo jugador, la van a poner aquí y después se van a la de uh, tres propiedades en una ciudad y van a quitar esta propiedad y la van a meter aquí si es que está en la misma calle. Bueno, esa no importa dónde estén las, las propiedades. Ajá. Estas tres propiedades pueden estar en cualquier parte de la ciudad. Pero si empiezan con tres, si tienen más tres propiedades en la misma calle como tenemos aquí, en esta. Entonces lo que haría yo es... Este... Poner la primera propiedad aquí. Agarro mi bonus. Después... La quito de aquí y la voy a poner aquí con las otras dos. Y una vez que me dé mi bonus, voy a quitar las, las tres de aquí y ponerlas acá. ¿Y porque queremos ponerlas acá? Porque este nomás me da uno. Lo la de las tres propiedades en la misma ciudad me dan el bonus de 1.2 cada tres horas y ese da 1.3 más de renta. Ok, ese, esta estrategia la no las dio carolina en el canal de discord y si lo logran hacer manden un mensaje y díganle que, que gracias ella es la administradora del, del canal en español de discord y con esto hemos ayudado a muchos jugadores a, a subir de nivel a de visitante a, a plunder en 24 horas a ver qué más está y ya está vendiendo todo. Bueno, alcancé a, a comprar para enseñarles. Ay, me quito el avioncito ese. Ay, le voy a agarrar. ¿Cuántos avioncitos me quedan? Nueve. Bueno, entonces ahorita en la apertura solamente se puede comprar en Lincoln Park es todo esto Ajá, desde aquí hasta acá en un rato más no me acuerdo bien en cuántas horas van a abrir el resto de las ciudades entonces tengo que ir a ver en qué parte de la ciudad voy a comprar bueno, alcancé a comprar que es lo importante y más que nada para enseñarles la estrategia que tienen que hacer Aquí que hay, no son F FSA, oh antes de que se me olvide. Muchas veces, si van a comprar una propiedad en la esquina, asegúrense que la calle es la misma donde van a poner, donde quieren comprar para la colección del rey de la calle. Por ejemplo, estas tres es el, el nombre de la calle, Orchard Street. Y muchas veces, cuando compren una esquina, tienen el nombre, la dirección de la otra de la otra calle. Y eso me pasó a mí uh, al principio. Esta también es la misma esquina. Vamos a ver aquí. Ah, oh, no. Esta no es calle. No. Las de las esquinas, esas son. ¿Vieron? Esta tiene la, la dirección de la otra calle. Entonces si la compro sin ver la dirección no voy a tener mi a completar mi mi colección de uh, del rey de la calle creo que alguien me visitó ah si ¿sí, vieron tuve una una visita aquí me visitó aquí vamos a juntar ah uh, ya subí el primer video en YouTube, ahorita voy a poner el link en el canal de Discord para que lo vean. Y en unos ratos voy a subir el video de cómo buscar tesoros donde fracasé la primera vez. Ya van a abrir el resto, el 50% de Chicago. Voy a querer ir aquí. A ver si uno de esos tres jugadores compran una propiedad para que me vaya. A ese lugar. Ay, a ver, a ver. Y después me voy. A Little Italy. Estoy viendo aquí en el canal. De Discord. A ver si. Si dicen algo. Mm -hmm que dijeron ya está vámonos vamos a ver si este compró no este no compró este está comprando no compra este de aquí no Y tengo que esperar a que alguien compre dónde está este ya compró creo ajá vámonos. este le va a sacar buen buen dinero todo el mundo se va a querer para allá Uf, qué emoción qué emoción dame una Ay, no me quiere compramos aquí a lo loco a 1 2 3 Ah, ¿Qué más? 1, 2, 3, 4, 5. Verificado. Primera propiedad. Entonces, ahorita lo vamos a para aquí. Linken hacia allá. A ver si este ya compró. ¿Dónde está este? Uh, creo que no está jugando. este director nos acerca de esta propiedad lo mandamos aquí a ver si agarra otro caminito a ah, este ya lo agarró este ya lo agarró mándalo mándalo a ver si me lo da ya alguien no está comprando, no compramos este uh -huh. aquí, aquí oh. como se tarda esta cosa a ver ¿qué más quiero comprar por el río si no puedo lo voy a ir a Little Italy Ah, vamos a mandar, mandarlo acá Mandamos a mi jugador a mi Explorador No hay muchas propiedades en a la venta ah, ¿qué es esto? Uh, está bueno ese Me lo compro, está caro Pero me lo llevo Me gustó el edificio Bicicletas verificado, muy bien, muy bien. ¿Ah? Oh, me espanté, me espanté porque no sale, no sale azul, no sale azul, no sale azul. Me espanté feo. Ah, este ya llegaron acá. Aquí hay un FC. Uy, ya no alcancé nada. Uh, parecen B3. Ya compró ese. Voy a comprar este. Uh, que la canción. ¡Y! <ríe> ¡No! Es que no se puede, familia, no se puede. Uh, a ver, aquí. Vamos a mandarla aquí. Entonces, por eso es importante tener suficientes cents para que puedan seguir viajando. Ok, vamos a comprar este. Uh, ya me lo ganaron. Ah, me ganaron ese, ese edificio. Uh, este también. Hijo, <ríe> vámonos. Oh, aquí está el City Hall. Ah, bien. Este seguro va a ser de colección. No, pues ya. Ya no hay nada por acá No, no hay nada ¿Qué más puedo comprar por aquí? Miren, ya todo se está vendiendo Vamos por aquí A ver si alcanzo algo por aquí Me quedan 6 cents No me los puedo gastar todos, si no Eso a lo mejor lo sacan en la noche Vámonos a a little Italy O acá ya cae Acá ya cae Me quedan 5 4 mm -hmm. Apúrate apúrate Apúrate como un hijo su, vamos a mi explorador. No, uh, hasta ya se fue. No, que despapalle mal, muy mal. Doce mil, doce mil, doce Ah, se me alcanzó. Ah, y este. hasta ahí bueno voy a ver a Little Italy a ver si encuentro algo ¿Dónde está acuérdense de seleccionar aquí para que nos dé los el nombre de las de los barrios mm, ya no hay nada ya no hay nada ya no hay nada aquí se vendió todo señoras y señores me quedan me queda un cent ¿Dónde están los avioncitos donde están los avioncitos ah, me apreté mal uno uno creo que es todo soy el dueño compro este tráfico Uf. comprado me alcanza para uno más me alcanza para uno más uno más y ya, uh, me lo quitaron me lo ganaron este más barato mucho mejor ah, y este perfecto hasta ahí me voy a quedar a ver si puedo vender ahorita unos unas propiedades a ver si alguien me las compra pongo un precio loco para recuperar mi inversión con eso me voy a quedar nada más he tenido una visita ya me voy a esperar hoy en la noche estoy en Little Italy ¿verdad? ok estoy ahí ahí compré tres en River North quería yo comprarme un, un museo digo un, un hotel pero no pude vamos a ver qué es esto 420 no guaguas. Wow, vamos a buscarlo familia 420 wow. a lo mejor no es ese edificio que compré Ah no era el de lado es lo único malo con esto dejen les explico Está en la esquina Ajá, ¿eso que será? Pensé que era ese edificio Miren todos estos edificios ¡Ah! ¡Uh! Aquí está el de la torre esa, ¿cómo se llama? El Sears Tower Vamos a ver. Uh. Mm. Pensé que era este edificio. ¿no? Aquí está la, la torre. Y en el juego es... Ah, oh, es del trompa. <ríe> ¿Quién la va a comprar? ¿Quién le va a comprar la torre del Trump? Hubert. ¿Quién se lo va a comprar? Ah, miren, es el una cache. Esto fue lo que pasó. Cuando le puse que quería ver cómo se miraba. Me dio esto. Por eso la compré. Pero en realidad. No es este. Ah, es este. No me puedo mover. Sí, aquí está la. La banderita de. Israel. Ni es tampoco este edificio. Mm. Dijeron que hay unas propiedades que no pueden, por alguna razón no, no las pueden tener en el mapa. La razón es porque tiene que ver con las propiedades que están en las esquinas, en las intersecciones del de la calle. Uh, entonces, porque... Por esa razón, no salen mucho las que están en las esquinas. Entonces, uh, el domingo es cuando van a abrir. Van a tener el segundo lanzamiento de las propiedades. A las 10 de la noche, tiempo del Pacífico. Uh, los amigos de España, que tenemos muchos en el canal de Discord, que serían 7 horas, 7, 8, 9 horas. Entonces serían las 7 de la mañana para ustedes en España, creo. Van a tener que madrugar, para mí va a ser medianoche, pero creo que va a valer la pena. Ah, estoy contento uh, muchas veces salen sí, el juego tiene muchos problemas y no no se puede comprar nada en brooklyn en bakersfield tuvimos muchos problemas pero esta vez sí que creo que todo salió bien no compré todas las que quería yo pero pero compré Compré, que es lo principal. Bueno, familia, los dejo. Voy a buscar avioncitos y a ver el canal de Discord, a ver qué dice la familia. Bueno, me despido. ya hasta luego. hagan un like al video si les gustó, si les ayudó. Uh, pero más que nada, los esperamos en el canal de Discord en español. Hasta luego.